Otro de los puntos interesantes, pues a trabajar con, con la placa de Arduino y comunicándola eh, contra el PC de una u otra forma, eh, sería com comunicar la placa de Arduino con algún lenguaje de programación un poco más parecido a los lenguajes de programación estándares, eh, como puede ser Java o C. Eh, para ello lo que vamos a hacer es utilizar Processing. Processing es un lenguaje de programación eh, pensado para artistas. Es un proyecto de final de carrera o de tesis, ahora no recuerdo bien, de Ben Fry y casi Reyes, de cuando estudiaban en, en el MIT. Y el entorno de, de desarrollo de Processing eh, nos va a sonar muy familiar, ya que también se utilizó para el entorno de desarrollo de Arduino. Entonces la ventana de, de trabajo nos va a parecer muy, muy similar. Processing es un lenguaje de programación, como ya he dicho antes, pensado para artistas, con el cual de forma muy fácil y muy sencilla podemos visualizar eh, imágenes o interaccionar con el teclado, con el ratón, con el sonido y también al ser open source eh, hay un montón de librerías y de documentación que podemos encontrar en la red. Por otro lado tenemos Arduino y, y su placa, y su placa en este caso una placa, una 2009 eh, estándar. Para comunicar Arduino con, con este otro lenguaje de programación utilizando el, el cable USB, podemos hacer dos cosas. Una es eh, generar nosotros un firmware utilizando las librerías de Serial Read y Seragat, aquella que, aquellas que vimos, y hacer que enviando ciertos códigos a través del, del cable USB eh, podamos enviar mensajes a la placa y ésta se comporte de una manera o de otra. Pero otra cosa que podemos utilizar es Firmata. Firmata es un estándar Uh, es un firmware estándar que se carga dentro de la placa Arduino y permite conectarla con otros lenguajes. De hecho, Scratch for Arduino, eh, la parte de firmware que cargamos en la placa es, es muy parecido a este, a este firmata. Este código de firmata, este firmware, lo podemos encontrar en el apartado de ejemplos del software de Arduino. De hecho, podemos encontrar más de uno un firmata específico para trabajar con pines analógicos, un firmata específico para trabajar con servos, pero vamos a trabajar ahora mismo nosotros con el estándar. Este código de firmata pues, eh, es muy parecido a aquel firmware de Arduino que vimos, ya os digo, lo único que hace es, es tiene un protocolo con el cual envía mensajes a través del cable y la placa los interpreta de una u otra forma. Elegimos el modelo de placa, el procesador, el puerto donde la tenemos conectada y le enviamos este firmware a partir de este punto en el momento en el que el firmware está cargado en la placa ya no tenemos que volver a tocar el, el software de, de arduino sino que trabajando con, con el software de programación de, de processing directamente nos comunicaremos con, con la placa esperamos que acabe de subir el, el software el firmware vamos cerrando una y otra cosa va subiendo el firmware y ya lo tenemos subido, bien pues ahora mismo ya os digo esta placa está esperando por el USB a ver qué mensajes le enviamos para contestar de una o de otra forma el lenguaje de programación de Processing, eh, bueno como todo lenguaje de programación pues requiere su, su aprendizaje pero vamos a ver eh, cuatro cosillas en, en un momento eh, supongo que si estamos acostumbrados al, al lenguaje de Arduino no nos van a ser complicadas entonces Aquí al inicio lo que hacemos es importar un par de librerías, la librería de comunicación serie y una librería para trabajar específicamente con Arduino y lo que hacemos aquí es crear un objeto, creamos el objeto Arduino, entonces para processing Arduino la placa entera es como un objeto y ese objeto lo que vamos a hacer es, como podéis ver el lenguaje de programación de, de processing es muy similar a Arduino, tiene dos funciones, esa primera función de setup de inicio y una función de draw en este caso que sustituiría a la función de loop de Arduino y en esta función de setup lo primero que hace es listar el número de puertos serie que hay, localizar el puerto concreto y comunicarse con la placa y a partir de este punto, pues eh, Processing ya está eh, instaurando Arduino como si fuera un objeto dentro de, de su código de programación. Y lo que hacemos, al igual que hacíamos con Arduino, es definir el, el pin número 13 como un output. Como podéis ver, las instrucciones son muy similares a las que utilizábamos en Arduino. En vez de hacer un pin mode 13 output, pues hacemos arduino.pinmode, paréntesis 13, arduino.output es muy similar y para trabajar para encender o parar esos pines pues la instrucción sería algo como esto de aquí arduino.digitalbright que ya lo habíamos usado en el, en el anterior módulo con, con arduino y le decimos que el pin 13 lo ponga a height, lo ponga a alta fijaos que delante de, este, de, este, de poner el pin 13 a, a height, a alta le he dicho if key es igual a, el if key es una instrucción es un condicional que se activa si la tecla A es pulsada de forma que si la tecla A es pulsada, el pin 13 de Arduino se pondrá a alta, a height, y si la tecla B es pulsada, el pin 13 de Arduino se pondrá a low, es decir, a 0 voltios. Eh, cargamos este programa, hacemos un clic al play, se ejecuta, todos los programas de processing lo que hacen es abrir una, una ventana, que es esta ventana de aquí, esta ventana las dimensiones se las hemos puesto en esta instrucción, es de 470 píxeles por, por 200 y en el momento en el que en esta ventana apretamos la A, se nos enciende el pin 13, que sería el LED de, de low de Arduino, y si apretamos la B, pues se nos para ese, ese pin 13. Esta sería otra de las formas de interconectar las placas de Arduino. Con, con el PC, en este caso con un lenguaje de programación un poco más complejo que no, que no Scratch.